Buenos días, ¿cómo les va? Les cuento que es tempranito aquí en la mañana de San Luis. Hoy es una mañana bastante fría en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Y la verdad es que estamos disfrutando de este tiempo. Me gustaría que podamos conversar un poquito de este estudio que estamos llevando adelante. Ya estamos en, nuestra, en nuestro décimo encuentro. Estamos en la lección número 8 y es un honor poder llegar a esta altura, probablemente eh, haya sido bastante difícil para vos, para cada uno de los que estamos participando, de poder llevar el ritmo que estamos llevando de dos clases semanales, pero te quiero eh, animar primero a que puedas continuar, a que puedas darle eh, continuidad a este estudio, a esta reflexión bíblica que estamos haciendo juntos a esta consolidación de lo que la Palabra de Dios nos está hablando. Pero también te quiero contar que aquí en la provincia de San Luis nosotros estamos teniendo una, eh, un principio de apertura hacia diferentes actividades y entre ellas eh, esta última noche, anoche el gobernador ha hecho unas, eh, unas declaraciones y lo más probable es que a partir de la semana que viene, los fines de semana, estemos ocupándolos tanto sábado como domingo en horarios diurnos hasta las 19 horas, estemos ocupándolos no solo para nuestras reuniones familiares o con amigos, sino también para reuniones eh, de la iglesia, reuniones espirituales. Y entonces aquí se nos va a venir una pequeña complicación, la mayoría de los que estamos realizando este curso pertenecemos a la Iglesia Bautista del Centro San Luis. Por eso, este sábado lo vamos a hacer normalmente, pero ya a partir del próximo sábado vamos a dejar de estar emitiendo esta clase. Te lo estoy comunicando ahora para que podamos estar eh, atentos a esta nueva modalidad o, o a este cambio de modalidad que vamos a estar realizando a partir de de la semana que viene. El día de hoy nos toca la lección número 8, este es nuestro décimo encuentro, pero nos toca la lección número 8, la vida o la muerte, y esta es la parte 1. Yo te quiero leer lo primero que nos está diciendo el estudio. Dice, si pudieras elegir, ¿elegirías la vida o la muerte? Yo creo que la pregunta es más que obvia. Todos vamos a elegir la vida. Todos elegimos la vida, de hecho estamos haciendo este tipo de, eh, de cuarentena, este tipo de aislamiento social preventivo, lo estamos haciendo justamente porque estamos priorizando las vidas de cada uno de nosotros. Pero la pregunta aquí es un poco más profunda y tiene que ver no solo con el aspecto físico, sino también con el aspecto espiritual. Y aquí lo que nos sugiere el estudio es que cuando nosotros no optamos por Jesús, cuando no optamos por Dios, en realidad la opción a esa pregunta es no la elección de vida, sino una elección de muerte. Y a esto nos va a conducir el estudio del día de hoy. Por eso... Eh, brevemente yo quiero que podamos abordar un poco lo que compete al libro de Proverbios. Vamos a tener esa primera introducción, donde vamos a ir al libro de Deuteronomio, al libro de Ezequiel, al libro de Mateo. Pero vamos a la parte del libro de Proverbios, que está un poquito más abajo, que dice, ¿Hacia dónde te llevará tu compañero? Como ya lo hemos visto en otros capítulos, los amigos, los compañeros, los que nos acompañan en nuestro caminar, en nuestra, en nuestra vida, son sumamente importantes. Y son justamente los que nos van a estar guiando hacia un lado o hacia el otro, hacia la vida o hacia la muerte. Entonces, cuando elegimos con quién estar, también estamos eligiendo nuestro destino. Si estamos eligiendo la vida o si estamos eligiendo la muerte. El libro de Proverbios, este, muy poéticamente, nos lleva a la comparación del de compañero que vamos a transitar o la compañera que vamos a transitar. Y entonces hace una comparación entre dos mujeres, tal y cual como si estuviéramos formando un matrimonio de nuestra vida. Y entonces ahí tenemos la mujer que es una mujer mundana, según lo que nos dice aquí el estudio, o la mujer sabia o la mujer sabiduría. ¿sí? La mujer con intenciones necias, la mujer que tiene en sí la fuente de sabiduría. ¿Y con cuál nos quedamos? Bueno, y ahí tenemos unos pasajes de proverbios que a mí me gustaría que los podamos puntualizar. Y luego ya vamos a dejar que cada uno pueda estar resolviendo este material. Pero vamos a proverbios 2, 16, 18 y 19 que nos habla de esa primer mujer que no es la mujer sabia. Dice, serás librado de la mujer extraña. Estamos hablando de la Reina Valera 1960. De la ajena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 o la muerte. Y en este caso, al elegir una compañera, estamos eligiendo poéticamente, siempre poéticamente hablando, no estamos puntualizando ninguna persona, pero sí estamos puntualizando una elección de vida. Si yo elijo la necedad, si yo elijo el alejarme de Dios, en definitiva lo que estoy eligiendo es esa figura de una mujer que me lleva a unas veredas de muerte, a unos caminos de muerte, a unos caminos directamente hacia el cementerio espiritual, allí donde ya no hay esperanzas. Entonces, ¿por qué camino quiero funcionar? Ahí tenemos otro pasaje que está en Proverbios, capítulo 5, versículo 3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el Aceite. O sea, las palabras que está diciendo esta, esta postura de vida, esta postura de alejarnos de Dios, no, nos suenan muy, pero muy dulces, muy deleitosas, nos suenan muy agradables. Pero lamentablemente, lamentablemente, esto no nos está llevando a la vida. Dice el 5.4, «Mas su fin es amargo como el ajenjo». Agudo como espada de dos filos. Y sigue el 5.5. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen al Seol. El Seol es un lugar eh, también figurativo de los hebreos que tiene que ver con ese lugar eh, de muerte. Eh, precediendo a lo que después Jesucristo iba a enseñar como la teología del infierno o la teología del lago de eh, azufre y fuego ardiendo continuamente, eternamente. El Sol sería justamente un predecesor de los, del pueblo hebreo, de, de los judíos, que nos estaba contando de ese lugar también de tormento. Es un lugar de tormento, un lugar donde van aquellos que no escucharon a Dios, aquellos que no obedecieron a Dios, aquellos que en vida no optaron por esa mujer sabia y optaron por una mujer que los engañó y que sus pasos los llevó a la muerte espiritual. Es muy descriptivo entonces este estudio de proverbio hacia dónde estamos yendo. ¿Hacia dónde estamos dirigiendo nuestra vida? La mayoría de los que estamos haciendo este estudio somos personas que hemos optado por Jesús y le hemos dicho a Jesús que sea el salvador de nuestras vidas. Pero si no lo hiciste o si en algún momento lo hiciste pero después te alejaste y ahora estás volviendo, al camino de Dios, este es un buen momento para que puedas renovar esa decisión y renovar ese, ese tiempo de entrega a Jesús, de entrega a Dios. Si ya lo hiciste, si ya estás inscripto en el libro de la vida, como dice Apocalipsis, si vos ya tenés tu nombre escrito por la eternidad de que sos hija, de que sos hijo de Dios y que ya nadie te puede quitar esa esa herencia espiritual, entonces vos ya estás en el camino del Señor. Pero, pero, aquí viene ese pero, las elecciones de vida y de muerte también incluyen la sabiduría y la necedad. Recuerden que estábamos hablando al principio de nuestro estudio de la sabiduría. Bueno, este es un buen momento para volver a repasar este punto. ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Hacia dónde están yendo mis caminos? ¿Hacia la vida o hacia la muerte? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿Todas las decisiones que estoy tomando me están conduciendo a la bendición o me están conduciendo a la maldición? ¿Hacia dónde estoy, eh, hacia dónde me estoy dirigiendo? Y este es un, un, un buen principio para que vos, para que yo, podamos reflexionar en este tiempo en nuestras decisiones, eh, presentes y en nuestras decisiones futuras. Las pasadas ya las hicimos, las pasadas ya estamos eh, disfrutando de los beneficios o padeciendo las consecuencias de las decisiones que hemos tomado. Y yo creo que ninguno de nosotros queremos volver a tomar decisiones que no nos traigan alegría Ninguno de nosotros quiere tomar decisiones que nos traigan dolor. Como dijimos, nos preguntan, ¿qué preferís, la vida o la muerte? Yo creo que el 100% decimos la vida. Y la pregunta vale para cada principio o para cada situación de nuestra vida. Entonces, oramos. Y te dejamos eh, este tiempo de reflexión, este tiempo de autocompletar el material que estamos llevando adelante. Agradecemos a Dios por este material, es un material que nos va eh, haciendo profundizar en diferentes temas, abordando todo lo que Proverbios nos está proponiendo en sus hermosos versos, versículos que estamos eh, cada uno de nosotros leyendo. Oramos y nos encontramos hoy a las 20 horas por Facebook Live. Eh, es un encuentro que disfrutamos en este tiempo para ampliar un poco este concepto. Pero oramos. Dios, te agradecemos. Gracias por cada uno de los participantes de este estudio. Gracias porque estás formándonos como varones, como mujeres, como personas que te estamos eh, realmente respetando como nuestro Dios, te estamos temiendo con ese sentido del temor de, de no solamente tener miedo, sino de respetar tus principios, respetar tus palabras y obedecerte. Eh, Señor, cada uno de nosotros queremos y estamos dispuestos a tomar decisiones que nos eh, traigan consecuencias de bendición, decisiones sabias. Por eso, cuando alegóricamente miramos este tema y decimos, ¿con quién queremos pasar el resto de nuestra vida? ¿Con una mujer que nos lleve hacia una, eh, unos caminos de muerte o con la mujer sabia que nos lleva hacia la vida y nos lleva hacia vos? Y en esa alegoría de un matrimonio conformado por, este, por estas dos eh, clases de, de, de situaciones, nosotros queremos la vida, nosotros queremos tenerte a vos. Nosotros queremos tomar decisiones con sabiduría. Señor, en este tiempo te pido que nos des sabiduría. Sabiduría para decidir. Sabiduría para decidir el presente y sabiduría para decidir el futuro. Y aún sabiduría, Señor, para poder sanar lo que en el pasado ha estado dañado. Gracias porque vos estás actuando. Gracias porque tu Espíritu Santo en este tiempo nos está infundiendo ese, ese temor de Dios, pero también nos está dando esa paz que viene solamente de ti. Gracias, gracias por todo lo que nos estás dando en tu nombre Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga, nos vemos en unas horas, nos vemos a las 8 por Facebook Live y que podamos disfrutar de la vida. Que Dios te bendiga.